Bajo este frondoso árbol vive un animal con el espíritu salvaje de una bestia de la selva. Soy un guerrero intrépido. Napoleón. Pero por desgracia me veo así. de los perros salvajes! ¡Allá voy! Me uniré a la manada. Iré a la selva. Solo tengo que saltar esto y... Uy. Olvidé que está muy alto. Me están llamando. Quieren que los ayude a cazar. Han leído sobre mi increíble fuerza. ¡Uy! ¡Ja, ya vagaría indómito. Mataría para comer. Uh, no, ¿qué es eso? ¿Globos? Ay, oh, eso significa que habrá problemas. Echaré garra de mis agudos instintos de supervivencia. Bombón, ¿Fuiste tú, Bombón? Mamá, por favor, ya te dije que me llamo Napoleón. Soy un conquistador. Espero que no haya visto lo de la maceta. Ay, no. Ahí viene. Bombón, mi amor. No pasó nada. Dulces, ¿eh? Yo puedo correr diez veces más rápido y lo sabe. Oiganlos nada más. Si yo atacara, entonces tendrían realmente motivos para gritar. Tengo una idea. Hay que echar cacharros al agua. Dar un paseo en el agua, bombón. ¡Niños, a partir el pastel! las patitas. ¿Patitas? ¿Qué más puedo pedir? Tengo la maldición de ser atractivo. Ahora verán. ¿Qué tal un poquito de baba en esta gorra con hélice? La próxima vez que gire lanzará una tormenta. ¿A dónde vas mi vida? ¡Quiero divertirme, ma! ¡Miren esto! ¡Es algo nuevo que Napoleón tiene que investigar! ¡La multitud aclama cuando Napoleón entra en la canasta! ¡Escuchen los gritos! Bombón, bájate de ahí ahora mismo. ¡Pero ya! Pero si aquí no hay ningún bombón... ¡Solo Napoleón! Por favor, nada, nada más estoy jugando. ¡Te digo que te bajes! ¡Dije bájate ya! ¡Mírenme! ¡Estoy volando! ¡Estoy en el cielo! Bombón, bájate de ahí en este instante. Oh, ¡Ahora ya subió mucho! ¡Mamá! ¡Y si salto! ¡No, no, no saltes! ¡No saltes! Los árboles te atraparán. Quédate en la canasta y no hagas tonterías. Quédate quietecito. No te va a pasar nada. ¡Esto es genial! Everything's waiting up ahead Nothing's behind esto no está bien, definitivamente no está bien. Voy camino a... ¡El agua! Oh, lo único que detesto más que estar en el agua es estar en esta altura. ¡Oigan! ¡Auxilio! ¡Aquí hay un cachorrito! ¿A nadie se le hace un poco raro? Rápido, rápido, globo, abajo, abajo. ¡Ay, no, no, no! no. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! odio que haya tanta agua. Me estoy mareando nada más de verla. ¿Qué será eso? ¿Eh? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alto! ¡Mate espacio! Nadie me encontrará aquí. Ah, oye, ¿cuándo empezaron a migrar los perros? Oye, te estoy hablando. Ah, ah, es que no te veía. Me llamo, Bom, uh, digo, Napoleón. ¿Qué soy? Pajarotí, Luciano Pajarotí, ¿qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo ah, aquí? Tratando de estar allá abajo. Ayúdame, no me gusta estar aquí. Mira, nos acercamos a la tierra. Bueno, Quizá puedes saltar. no está. Bola de pelos. Muy mm. bien, no quieres estar afuera, te quieres sentar. Siéntate, siéntate. Eso es buen perrito, pero malo. No, pero oh. malo. No intentes salir oh. de Eso está muy abajo. ¡Au! Oh. Santo cielo. ¿Y ahora cómo voy a bajar? Tengo una idea. Puedes estarte quieto, quieto, Ay. que te estés quieto. Deja de pique... ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ya, estoy ¡Quieto! quieto! Este es el plan. Debe ser exactamente cuando volvemos sobre esa playa que se ve allá. ¿Qué vas a hacer? La canasta está viajando al sureste, aproximada. ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Dónde está? No hay problema. Ahora prepararé esta cosa para un aterrizaje perfecto. ¡Basta con... Muy... Uh -oh. Exactamente lo que hago. ¡Ay! Oye, Más despacio. Con eso tendrás... Uso? ¡Oye! ¡Ah, te muy tranquilo! Ah. Mueve las patas, Napoleón! ¡Mueve las patas, ¿Qué ah. estás diciendo? ¡Salta! ¡Te Ay. vas a matar en ella! Ay. Ah. Ay. Ah. Pobre, ¿Qué hice? ¿Eso fue tranquilo? No quiero imaginar tus aterrizajes malos. ¿Aterrizaje malo? No te bajé, ¿verdad? Ay, mi cuello. Ay, así está mejor. Un poquito magullado, pero me siento bien. De hecho, me siento increíblemente bien y libre. Ay, supongo que yo no hice nada. ¿Me estás oyendo? ¡Napoleón! ¿Qué dónde esa bola de pelos? ¡Oh! ¡El mundo que dejé atrás! ¡Adiós, ciudad! Esta es mi oportunidad de ser libre, de vivir sin ninguna regla, de cazar y jugar y quedarme despierto a la hora que quiera. ¡Adiós, mami! ¡Ah! ¡Los perros salvajes! Ya no ven conmigo! Todos los encontraremos, seremos como dos exploradores. Voy a ladrar si los vuelo desde acá abajo y tú piarás si los ves desde arriba. Yo no pío, silbo. Es totalmente distinto. El piar es molesto y áspero, el silbar es armonioso y relajante. ¿Oyes? Perdón, es la emoción de unirme a las bestias salvajes. Ay, te ves muy salvaje con ese moño rojo. Quisiera ayudarte, pero yo vivo en el bosque. Allá se fue mi bandada. Los perdí cuando te ayudé. Ahora, ¿qué tal si los dos nos vamos a casa? ¿Eh? No, no me iré a casa ni seré una mascota. No, nunca, nunca. ¡No hay nada peor que un cachorro renegado! No durarías ni un minuto aquí. Te matarían antes del anochecer. Mañana los buitres estarán picoteando la carne de tus huesos, sacándote los ojos a picotazos. Estás tratando de asustarme. No tengo por qué hacerlo. Habrá muchos otros animales que lo harán. Si crees que voy a quedarme aquí para ver, ¡estás loco! No te creo y no voy a regresar. Estoy decidido. Bien, ¿en dónde estarán? ¿En dónde estaría si fuera un perro salvaje? ¡Ah! ¡Viene de allá! En mi casa ya debería estar acostado. Pero aquí no hay reglas. Puedo quedarme despierto toda la noche si quiero. Puedo ir a donde sea. ¡Es genial! ¡Sí, soy yo! ¡Soy yo! Vuelve a tu hogar, perrito. Yo no veo a ningún perrito. A las mascotas les ocurren cosas espantosas aquí. Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo qué? Aprenden a matar. ...y no pueden detenerse. ¡Quieres asustarme! ¡Yo lo he visto! ¡Me pasó una gata! ¡Oh, qué telaraña tan desenmarañada tejí! Oh, ¿Vienes a admirar esta fabulosa obra de arte? No, me preguntaba si conocías algún buen lugar para dormir. ¿No es hermosa mi telaraña? No usé agujas de tejer, solo mis ocho patitas. Creo que te quedó un hueco. ¿Sí? ¿Dónde? Ah, uh, aquí, aquí está. Ay. Saca tu nariz de aquí. ¿Sabes cuánto me tardé? ¡Oye, ah, ah, cuidado con la cola! ¡Perdón! ¡Ay, quítenme esto de encima! Mira lo que hiciste. Agradece que no eres mosca. Ay, por fin me quité esa telaraña de la nariz. Nunca había visto un árbol como ese. Parece que tiene un túnel en el tronco. Y parece el lugar perfecto para pasar la noche. Hasta huele a comida. Me pregunto si alguien vive aquí. ¡Hola! ¿Acaso estoy oyendo un ratón? ¿Dónde guardarán la cena? Justo lo que pensé. ¿Mm? No dejaré que los ratones anden rondando mi casa. Mm, esto huele rico. Mm. Mm, mm, mm, mm. Un ratón peludo. Un enorme ratón amarillo. ¿Qué es eso? ¿Será...? ¿Un perro salvaje? ¡Hola! ¿Hay algún perro salvaje por aquí? ¿Mm? Es hora de exterminar ratones. ¿Qué? Ratones. <risa> Suerte que no soy un ratón. <risa> no me vas a engañar con ese patético disfraz. ¡Te lo arrancaré a pedazos! ¡Ah! está loca! ¡Cree que soy un ratón! ¡Ay, no, no! ¡No! ay ¡No! ¡Ay, ¡No! ¡Ay, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! se fue. <risa> Muerte al ratón. Debe morir ahora ¡Déjame pasar! yo te previne sobre ella qué pasa no sabes nada gracias ve a tu casa esa gata no descansará hasta acabar contigo. Esa gata ya es alimento para peces. <risa> Estás muerto, ratoncito. Levántate, bombón Es un día muy bonito Es hora de levantarse, bombón Despierta Ya desperté, mamá ¿Mami? Creo que estaba soñando De verdad creí que estaba en mi casa Pero no es así Bueno, mi primer día no estuvo muy bien, pero eso ya quedó atrás. Sobreviví la primera noche fuera de casa y ahora no tengo que preocuparme por esa estúpida gata. ¡Ay no, un río! ¡Odio el agua! ¿Por qué me da tanto miedo el agua? ¿Por qué me da tanto miedo el agua? ¿Por qué me da tanto miedo el agua? ¡Oigan, dejen de remedarme! ¿Por qué me da tanto miedo el agua? Estoy buscando los perros salvajes ¿Por qué me da miedo? ¿Sabes una cosa? Están del ¿Sí? otro lado oh. Sospecho que tendré que hacerlo Yo puedo hacerlo No voy a dejar que un poquito de agua me detenga ...porque yo soy... ...Napoleón... Ese perro está loco. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Oye, ¿sabes dónde están los perros salvajes? Más por el camino correcto. Sigue así. Gracias. ¿Qué le pasa a las cotorras? Nada. Solo imitan a todo el mundo. Oye, tengo una idea. ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Por ahí no hay... Les voy a dar una lección a esas cotorras. Vienen, vienen, vienen, vienen! Hola, nenas, Ya regresé. Soy una cotorra estúpida A ver si así se callan ¿Y saben qué? Me encanta atravesar cascadas ¿En dónde está la próxima? salvaje debe estar listo para atacar al oír cualquier sonido sospechoso. Ay. ¡Como ese! Ahuyentaré a cualquier bestia cruel que esté acechando, aunque sea aterradora. Uh -huh. Esa cosa oirá mi gruñido de advertencia. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo me das! ¡Mi estómago gruñe más fuerte! Sí, es que no quería asustarte. ¡Ah, vaya! ¡Buen intento! ¿Sabes que tengo instintos asesinos? Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay. ¡Odio bajar de los árboles! Ay, ¿Por qué lo más rico está en la copa? ¡Hora de mudarse <risa> a otro árbol! ¡Digo, si logras refrenar tus instintos asesinos! Oye, amigo, mi mordida es mucho peor que mi ladrido. Tienes suerte de no gustarme para la cena. Hubieras visto lo que le hice anoche a esa gata. Creo que medía tres metros de alto y pesaba 50 kilos. Oh. Y yo me encargué de ella, así que camina con cuidado. Hoy, oh, bajo mi pelo, mi carne está temblando. ¿Sabes? Nada más estoy buscando a los perros salvajes. ¿Te parezco un perro salvaje? Yo ni siquiera tengo cola. <risa> ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Son ellos! ¡Están aullando! Yo no me junto con criaturas que hacen un ruido tan horrible. Oye, ¿realmente podrías ayudarme? Yo no alcanzo a verlos. Así que pensé que ya que estás arriba del árbol, podrías... ¡Ajá! Ah, ah, ah. Al fin muestras tus intenciones. ¡Me necesitas! No puedes trepar árboles, ¿verdad? Sí, puedo trepar cualquier cosa. En mi casa trepé una barda del doble de alto que ese árbol. Bueno, entonces no tendrás problema para trepar aquí y cenar conmigo. Ven, vamos arriba. Bueno, debo confesar que no sé trepar. Solo quería parecer rudo. Eh, ah. ¿Ves a los perros salvajes? Vamos, no hay perros salvajes en esta hoja. Ni tampoco en las de allá. ¡Ja, ¡Jaja! qué gracioso! Oh, olvidé decírtelo! No veo más allá de un ¿Es metro. Eres el animal más grosero que he conocido. Bueno, quizás sea grosero. Pero al menos no alucino. No, no necesito su ayuda. No necesito la ayuda de nadie. Yo puedo... hacerlo solo. Soy Napoleón. Un conquistador aprende a solucionarlo todo. ¡Napoleón! ¡Eres tú el que está allá abajo! ¡Quédate quieto! ¡Estoy por hacer un precioso y perfecto aterrizaje! ¡Ay, voy! ¡Ah! Bueno, al menos lo mejoré. ¿eh? ¡Luciano! Gracias a ti, no logro encontrar a mi bandada. ¡Ánimo! Te voy a contar un chiste de pájaros. ¿Qué dicen los cotorros de 500 kilos? ¡Polly quiere una galletita! Quiere una galletita! ¡Qué buen chiste! ¡Un momento, un momento! No es nada gracioso. ¿Qué? ¡Es insultante para los pájaros! ¡Pero sí! Si es, ¡Es un estereotipo! ¡Cálmate! ¡Ay! ¿Solo fue un chiste! ¡Esto no es cuestión de risa! ¡Ni tú ni yo tenemos casa! ¡Esta es mi casa! ¡No seas ridículo! ¡No durarías ni una semana aquí! ¿Qué harías tú solo? ¡Entonces enséñame, anda! ¿Enseñarte de que me viste la cara, eh? ¿Esto es mi hijo? ¿Ja? ¡Graba! Te llevaría mucho tiempo aprender a vivir aquí y yo no tengo tiempo de enseñarle a un perro joven trucos viejos. ¡No, no, no, no! no. Yo aprendo rápido. Apuesto a que será divertido. ¿Divertido? ¿Ja? ¡No sabes nada de la vida salvaje! ¡Tú perteneces a tu perrera! ¡No! No voy a regresar. Aquí me siento libre. Me siento un conquistador. En mi casa ni siquiera me dice Napoleón. Me dicen... ¡Ja! <risa> bomba! Veamos, ¿cómo te dicen que es tan terrible? Pero no se lo digas a nadie. Es nuestro secreto. En mi casa me dicen... ¡Bombón! ¡Bombón! Oh, ¡Vaya, vaya! ¿Bombón? ¿Quién es? ¡Bombón! ¡Oye, no te burles de mí! ¡Bombón! Nothing wants to live outdoors. That's our life, it isn't yours. Go back where your life began Go, go back, back to your, your muffin, muffin pan Muffin, before you get beaten Pop. Muffin, before you get eaten don't in the muffin. Muffin. you better go home, go home Muffin, you, you better, go better go home Muffins like it dry and warm Muffins can't survive a storm Minute that a drizzle comes Muffins <laughs> turn to soggy crumbs Muffin, before you get splattered. Muffin, before you get battered. Muffin, you better go home, go home. Muffin, you better go home. What, What if Muffin needs a ball? Muffin, before you get roasted. Stop it, stop it. Muffin, stop it, stop it. before you get toasted. ¡Scoffi! Muffin, you better go home, go home. Muffin, you better go home. What if he trips and stumbles? That's how the muffin fumbles. Muffin, you better go home. You better go home. Go home. Nunca volveré a casa. No quiero volver a oír ese nombre. ¡Ay, no! ¡Creí que esta cosa estaba atada a la orilla! ¿Por qué siempre acabo en el agua? ¡Debí ser un pez! ¡Vaya! Al menos esto se está moviendo. Me quedaré muy quieto hasta que llegue al otro lado. Esto terminará muy bien. ¡Genial! ¿Dónde está el viento cuando lo necesitas? Ah, ¿pero qué tal en el globo? Me traía para acá y para allá. ¿Y aún no, ¿De qué me sirve? ¿Qué tan lejos piensas llegar sin vela y sin remos? De acuerdo, quizá olvide algún detalle. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar ahí como un perro en un leño? ¡Vamos, salta. ¡Nada hacia la orilla! Uh, tengo otro secreto. Es que no sé nadar. Ay, claro que no sabes nadar. No, no sé. ¿Los perros saben patalear? sí. Y sí, eres un perro! ¡Métete al agua y patalea! ¡No sé cómo! ¡No puedo! ¡Me voy a ahogar! ¡Sí, puede, Napoleón! ¡Solo necesitas un empujoncito! Ay. Ah, es como que estás corriendo! ¡Oye, estoy nadando! ¡Ya nadar! ¡Y una vez más, Luciano Pajarotti no recibe crédito! ¡Soy muy bueno para esto! ¡Mira, Luciano, estoy nadando! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ¡Está llegando a la orilla! Ay, ¡Lo hice! Ay, no. ¡Luchano! ¡Me resbalo! ¡No puedo salir! ¡Eso es fácil! ¡Tus patas delanteras son para avanzar! ¡Tus patas terceras son para impulsar! ¡Así que, empuja! ¡Lo logré! Claro que sí. Bueno, si voy a ser tu maestro, confía en mí. Primera lección, la comida. Los gusanos tienen un alto valor nutritivo. Las babosas son súper jugosas y tiernas. Y estas semillas son un bocadillo excelente. Tienen mucha fibra y no te llenan. Los perros salvajes no comen esto. Ningún perro come esto. Quizá prefieras lo que hay por allá. ¿Qué habrá de comer por acá? Ah, lo que quieras. Lo que estabas esperando. El alimento de los perros salvajes. ¿Quieres que me los coma? ¿Quieres comer? Tendrás que aprender a matar. ¿A esas cosas saltarinas? ¿Y cómo voy a hacerlo? Con los colmillos y las garras. ¿Ahora sí te irás a casa? ¡No! Solo quiero ver cuál es el más sabroso. ¡Trae uno! Ay. <risa> Así aprenderás sobre la vida salvaje. Cositas saltarinas. That discourse of worry. why we need to hurry But we'd rather scurry in a furry blurry We're very happy rabbits, we're mostly happy rabbits But even happy rabbits have soft doubt mm -hmm. Temperaments audacious, appetite's voracious Homes that in spacious, make is propagacious. Ah! A wild dog must learn to kill Some warm buddy blood must spill. You're not a pampered poodle. Turn them into rabbit strudel. Cause you won't get a meal until... You're a wild dog who's learned to care. <laughs> At last, you're off your leash. Now turn them to Barney Quiche. Get your hunger growing hotter. Make them scream for Patriot's Potter, 'Cause you won't get a meal until you're a wild dog who's learned to kill. Hunt, snarl, and grunt. Run, don't have fun. Grow, Fight. Si quieres comer a ti, no juegas con comida, Vaya, según veo, el perro salvaje se irá hambriendo a la camita. Encontraré algo de comer. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Esperas que te consiga una lata de hígado picado y que la abra con el pico? No, aquí está mi comida, justo encima de esto. ¿Dónde? ¿Esa no es comida para perros salvajes? Oh. ¡Es musgo! Mm, bueno, está rico. Es antinatural. Los perros no comen musgo, los renos sí lo comen. Entonces llámame Rudolf. <risa> ¡Antinatural! <risa> Segunda lección. Tienes que diferenciar entre un animal amistoso y uno peligroso. Por ejemplo, ese es peligroso. <risa> ¡Un animal doméstico! <risa> ¡Uy, sí, qué peligroso! ¿De qué tenía miedo? Creyó que eras un animal doméstico. Aprendimos que son muy malos. ¡Dodiosos! y ¡Perversos! Pero yo soy un perro salvaje. ¿Alguna mascota les hizo algo? ¿Ves estos arañazos? ¡Todavía me arden! <risa> Estas garras me rasguñaron las patitas. ¡A mí me mordió la parte trasera! ¿Quién les hizo eso? Una gata loca. Ah, ya la conozco. Suerte que solo los rasguñó. Correcto. No tanta suerte. Me arrancó la oreja a mordidas! Tercera lección, el clima. Aquí deberá soportar condiciones extremas y severas del clima. Es muy importante. Oh, bueno, casi perfecto. En fin, la naturaleza puede ser brutal. ¡Apuesta que esas patitas te están matando! No son patitas y están bien. Claro, está tan frío que ni siquiera la siento. Oh, ¿Ya pensaste mejor lo de la vida salvaje? ¡Por supuesto que sí! ¿Sabías que mi abuelo era un husky siberiano? Ay. <risa> bueno, tenía un amigo husky. ¿Te enseñó a cuidarte del hielo? ¿Por qué sería, eh? Está resbaloso. Fue solo una demostración. Es difícil oler cuando todo está cubierto de nieve, pero huelo algo. No me mires, no fui yo. ¿Y qué será? Ah, pues podemos seguir con lo del clima. escuchan. ¿Qué es? Ah, sí. ¿Estás preparado para la nieve segadora y la niebla helada? ¿Niebla helada? Va a ser muchísima. ¿Qué es lo ¿Napoleón? ¡Napoleón! Oh, no, no, no, no, por favor, que esté bien. Una tormenta, ¡Ah! Segadora y niebla helada. Sonaba como una tormenta. ¿Te das cuenta de que casi me matas? Te dije que olía algo. Bueno, me equivoqué, no puedo acertar siempre. No, no. ¿Siempre? Me conformaría con una vez. ¿A dónde crees que vas? ¡Napoleón! ¡Ven acá! ¡Esta vez no te seguiré! ¡Por mí está perfecto! Cuarta lección, sigue tus propios instintos. ¡Y quinta lección, no confíes en luchando! ¡Un momento! ¿Huelo algo? ¿Qué es Huelo dulces. No hay niños por aquí. No, no puede ser. Creo que yo me lo imaginé. Sí, viene de allá, de la hierba alta. ¿Cómo es posible? Aunque definitivamente huele a dulce. Voy a buscar comida. No. ¡Oh, no! ¡Va al cañadural! ¡Allá él! Simplemente ya no saldrá de ahí. Me sentaré a observar. ¡No! ¡No puedo hacer eso! ¡Napoleón! ¡A dónde ese perrucho! Gusanos, yo iré por dulces. Ay, corres peligro. Cuando la caña de azúcar se seca, haz caso. Nunca me equivoco en esto. Tampoco tienes razón, nunca. ¡Por favor! Tiene el coche en el cerebro. Bueno, pues allá él. Yo me voy con mi bandada. ¿Por qué dice que la caña de azúcar es peligrosa? A lo mejor lo dice porque me van a salir caries. Bueno, me arriesgaré. Mírame a los ojos, no vayas más lejos. Tus ojos. Quédate quieto, no te muevas. ¡No, no! Nadie escucha a las serpientes. Chispas, hace calor. Uh -oh. Huele a humo. ¿De dónde es el humo? Pensé que te había perdido. Oh, digo, oh, ¿de veras me pusiste las plumas de gallina? Al fin encuentro al ratón amarillo. ¿Ya ves cómo no estás listo para la vida salvaje? Luciano, ¿ya viste qué valiente soy? Puedo con lo que sea. No quiero que te lastimes. Si algo llega a pasarte, me sentiré responsable de todo lo que... que destruir al ratón amarillo y al ratoncito volador. ¡Sígueme, Napoleón! ¡Sígueme! ¿Ah? ¿Esa es mi bandada? ¡No puedo creerlo! No. ¡Ay, sí! ¡Son todos mis hermanos! Hermanos, qué gusto me da verlos. Vittorio, Lucino, Federico, Roberto, Paolo. Y ese escándalo, creo que es luchano. Encontró a su bandada. Coles parecen cacatúas. que Luciano esté con su bandada. Ya le causé muchos problemas. ¡Ay, ¡Oh, no! mi bandada y tú la ahuyentas ahuyentarla la salvé de la gata loca napoleón no veo ninguna gata además yo nunca hecho. confía en mis instintos Oh, el ratón ese ratón amarillo debe tener una muerte lenta <risa> esta gata realmente está chiflada ¡Luchano! ¡Luchano! ¡Acá estoy! ¡Chispas! Pensé que te habías estampado en una piedra. Oh, ¿Te preocupaste? Bueno, eres mi mejor amigo. Y ya sé qué tan mal aterrizas. ¡Claro! ¡Aterrizo súper bien! Sí, cómo no. Aterrizas así. ¡Ay, por ¡Ay! favor! ¡Ya <risa> vaya, <risa> Napoleón! ¡No has <seas> empezado, <risa> ¡No me hace ninguna gracia! <risa> <risa> ¡Soy un gran aterrizador! ¡Ja, <risa> ¿Cómo no? <risa> Luchano, mira esto. Te enseñaré un aterrizaje. Es uno de los aterrizajes más complicados en la historia de todos. <risa> ¿Hoy te lastimaste? Uh, uh, uh, me, me torcí ¿Qué? la cola. ¿A dónde lleva este camino? A la playa. ¿A dónde aterrizaste? Este camino puede ser un lugar muy peligroso Sí, sé todo sobre caminos Los automovilistas corren mucho Es más fácil escapar de una gata loca que de un... Oh, oh, oh. ¡Mejor quítate de ahí! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ese lagarto no se mueve! ¡Despierta! Ay, creo que está durmiendo ¡Lo ayudaré! ¡No te muevas, perrito! ¡Oye! ¡Oye! ¡Quítate de ahí! ¡Oh, oh cielos! Reptil asesinado en la carretera. No! Creo que está bien. Mejor ya vámonos. Pero tal vez necesita ayuda. ¿Estás bien? ¿Estás respirando? Mm. Le daré un empujoncito. Ah, ¡Ay! Lárgate. ¡Ay! Ay, qué genial. ¡Ay! Este ¡Ay! es mi raya. Solo quiero ayudarte, cierto? Lárgate. ¡Ay! Perdón por preocuparme. No te sientas mal, Napoleón. No. Nunca espero gratitud de una criatura de sangre fría. ¿Mm? No los escuches Olvídalos, Napoleón Regresa a tu casa No puedo, Luchano Ya llegué muy lejos No puedo rendirme Si regreso, nunca sabré lo que es ser salvaje Y he soñado con esto toda mi vida Ay, tú no entiendes ¿Y por qué no? Porque tú eres un pájaro y yo un perro Es cosa de perros no hay ninguna cosa de perros que no te haya enseñado este pájaro. Ya sé todo lo que me has ayudado y te lo agradezco muchísimo. Pero yo ladro y tú silbas. No voy a abandonarte a tu suerte. No podría solo. ¡Claro que podré! Tuve al mejor maestro del mundo. Yo tengo que encontrar a mi manada y tú a tu bandada. I have to travel, you have to fly. I have the meadows, you have the sky. Up where the clouds are, I glide around. I need to feel my feet on the ground. Maybe our paths will meet someday. Maybe somewhere, someday. But I have my rainbows waiting And I have my hills to climb Adios Luciano Maybe our paths will meet someday maybe somewhere sometime But I have my rainbows waiting and here his hills to climb. I have my hills to climb. Ay, guess sed tengo. ¿En donde habrá agua? No. No, no. Quizás esa no. cosa sepa. <risas> Parece un cactus con patas. <risas> Oye, ¿sabes dónde hay agua? No me hables. No. No. Oye, solo hay... ¿M -m Déjame, no compartiré mi agua con nadie. Yo la compartiría ¿M -m contigo. Y no te me quedes viendo. Ay. Todo mundo se burla de cómo me veo. Te ves muy picudo. ¿Ya ves? Nunca falla. Oh, oh, oh, oh, oh. ¡No! Me refiero a que te ves bien. Todos los que se burlan de ti es por celos. ¿De verdad? Oh, oh. ¡Espera! ¡Regresa! Oh, oh. Disculpa. ¿Qué estás buscando? No puedo cavar si me estás viendo. Yo sé cavar. ¿Y qué? Será más fácil si yo te ayudo. ¿Ves? Aquí está tu agua. Ah, gracias. Pero ahora no puedo beber. La estás tocando con tu hocico de perro. Ay, ay, ay, ay, ay, está caliente, está caliente. Buscaré una sombra. Tiene que haber algún árbol por aquí. Ay. Aullaba, ¿Y por eso dejé mi casa? Ay, ¿Qué es esa cosa? perros salvajes. esto! ¿Y qué tal? ¿Eras tú? ¿Sueno como perro? ¿Ves otros? ¿Un elefante? Hasta huele a cacahuate, ¿no? Escucha esto. Un gato. ¿Y ahora? ¡Basta, basta! ¡Una vaca! ¡Oye! ¡Una vaca de una tonelada! ¡Óyela! Soy un tonto. Todo este tiempo fui detrás de una lagartija ladradora. No hay perros salvajes en ningún lado. Estuve persiguiendo algo que ni siquiera existe. Ahora no tengo casa... ...ni vida salvaje... ...y no tengo a mi mami. Lucha no tenía razón. No tengo instintos para sobrevivir aquí. Soy una tonta mascota que no distingue a un perro de un reptil. No merezco el nombre de Napoleón, no un tonto como yo. Soy un bombón después de todo. Dentro. Rápido, pero ya. Oye, un perro. ¡Vámonos! Rápido. No está muerto, pero lo estará si no se cubre con la lluvia. ¡Vámonos, rápido. Nadie ha muerto por la lluvia. Nunca has estado en una tormenta en el desierto. Es muy peligrosa. Te invitaría a mi casa, pero es muy chica. Ay, ay, ahora dame para allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. pero perro. Espero que tu padre no lo traiga. ¿A ¿Dónde iré? Debe haber algún lugar en donde yo quepa. Por aquí hay animales salvajes. Es mamá. ¡Eres tu mamá! ¡Hola! No, es un extraño. ¡Vete o te atacaremos! Son. son cachorros. Voltea y vete y nadie te hará daño. ¡No te hace caso! Muy bien, Necio. A las tres atacaré. Una, dos, tú te lo buscaste. ¡Tres! <risa> Yo lo atraparé. Ay, no, no te vale cuidarte o te haré pedazos. Ay, ay, ah, ah. ¡Nancy, cuidado! ¡Viene tras de ti! Oye, no te haré daño. Son cachorritos perdidos como yo. Mamá dijo que no dejáramos entrar a nadie a la cueva. ¿No está tu mamá? Ah, ¡Genial! ¿No quieren jugar y acostarse tarde? Es ofensivo, sí. ¿Por qué no? Prometo que nada malo les va a pasar mientras yo los cuide. ¡Vamos! Nada malo, ¿eh? Así que ese es un buen tipo de marea. ¿Marea? Nancy, no, no, no, no. sube a mi lomo. ¡Sujétate bien, Nancy! Un capitán de barco muy valiente. ¡No lo sueltes, Nancy! ¡Me estoy resbalando! Acuérdate al bote! ¡Casi estamos en tu muelle! ¿Me muelle? ¡Claro! Todos los botes tienen un muelle. Este es tuyo. ¡Se está resbalando! ¡Suéltame, Nancy! ¡Sujétate al muelle! Ah. ¡Está Malosos. ¡Sí puedes! Tus patas delanteras son para avanzar y tus patas traseras para impulsar. ¡Impulsate! ¡Impulsate! <risa> Lo hizo. Así, Nancy. Uy, es para quitar el agua. ¿Así? Nancy, mira quién regresó. Es un perro salvaje. ¡Claro que lo es! ¡Es nuestra mamá! No puedo creerlo. Estuve con perros salvajes todo este tiempo. ¿Sí? ¿Nancy? ¿Están bien? ¿Quién es él? ¿Cuánto tiempo dormí? Toda la noche. ¿Cómo podré agradecerte por haberme salvado? Yo soy la que debo estar agradecida. ¿Cómo puedo darte las gracias por salvar a mis chiquitos? Quiero quedarme con ustedes. Quiero ser un perro salvaje. ¿Pero y tu hogar? Yo pertenezco a este lugar. Mamá, sí, que se mamá, quede. Que se Puede quede, por quedarse, favor. por favor. Claro que se quedará. Soy un perro salvaje. Al fin. Yo sabía que este era mi lugar Esta puede ser su nueva casa Hasta que piense bien las cosas ¡Sí! ¡Eso es! <risa> ¡Y nuevos trozos! jugar ¿Sí? nuevos huevos! <risa> <risa> ¡Yo quiero ser Napoleón! ¡Me toca a mí! ¡Tú ya fuiste Napoleón! <risa> ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! Bueno, sí, pero ahora yo soy Napoleón Creo que te quieren mucho <risa> mucho tiempo aquí. ¿A qué hora empezamos a aullar, a cazar y eso? Despierta, Napoleón. Ahora es cuando. Y solo iremos tú y yo. Yo te sigo. ¿Verdad que es genial? Más o menos. Dime, hijo, ¿por qué abandonaste tu hogar? Quería ir a donde no hubiera reglas. ¿Y qué encontraste? Pues encontré muchas reglas. Sobrevivir con otros animales y estar solo. ¿Y qué querías hacer aquí? Quería cazar mi alimento. ¿Y lo disfrutaste? No. En vez de eso comí musgo. Mm. ¿Y querías algo más? Quedarme despierto hasta tarde y divertirme siempre. ¿Y te divertiste siempre? No, a veces tuve miedo y muchas veces me sentí solo. ¿Y por qué quieres estar aquí? Quería ser un perro salvaje para poder ser realmente intrépido y valiente. Pero si ya eres todo eso. ¿No pudiste haber llegado hasta acá... Si no sabía. Y fue tu valor lo que salvó a Sid y a Nancy. En tu corazón has sido un perro salvaje todo este tiempo, Napoleón. Sí, creo que sí. ¿Hay algo más que quieras hacer? Pues... sí. Dime. Quiero... quiero... Quiero ir a mi casa. Extraño a mi mami. ¿Y si te dijera que un amigo puede llevarte de regreso? ¿De veras? Vamos. los canguritos Vaya, vaya. Ay, no otra vez. Mi compañero favorito para comer, el mismísimo perro salvaje. No, soy Napoleón, la salvaje mascota conquistador del patio trasero y del jardín. Puedo correr sin miedo y atravesar las cascadas. ¡Estos animales que todo huelen! alguna forma de regresar ¡Ahí está mi casa! ¿Cómo voy a atravesar el agua? ¡Sí! ¡Esa es la respuesta! ¡Miren eso! ¡Es increíble! ¡Ahí sigue! Voy a regresar como vine Canasta. Yo llegué aquí en ella. No es mi canasta. ¡Mi canasta! ¡Claro que no! O sea, Oye, que ¡Fuera, fuera, fuera! Oye, no empujes. Que no empujes, te digo. Ay, discúlpame. Estás muy lejos de tu casa, ¿verdad? Mi familia vino de vacaciones, pero yo quiero surcar los mares como el tiburón. Acechar a mi presa como el tigre. Soy Conan, el pingüino asesino. Soy joven, estoy vivo. Y quiero de la vida algo más que la tundra. Es más, no voy a regresar. Parece que no has aprendido dónde está tu hogar. Mi hogar está donde quiera que haya emoción y aventura. <ríe> muy rudo para un insignificante pingüino. <ríe> oye, ¿a quién le dices insignificante? Mira, yo me parecía mucho a ti. Creí que tenía que escaparme para poder ser una bestia salvaje. ¿Va a ser una historia muy larga? Cállate y oye, ¿sí? Todo comenzó en una fiesta en mi casa. Aprendí mi lección y tú aprenderás la tuya. Bueno, ya me voy. Me subiré a mi canasta y esperaré a que venga la marea. ¡Ay! Como quieras. Ni quien quiera tu canasta. Conan nunca se irá. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ay, ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Es mi madre! Te estoy diciendo que vino por aquí. ¡Rápido, escóndeme! ¡Pingüe! Quizá puede esconderme detrás ¡Pingui! de las rocas. ¡Ay, no! ¡Muy tarde! ¡Pingüí, ven acá! ¡No necesito tantas humillaciones! ¡No me llamo si no Conan, y no voy a ningún ¿Pingüí? lado! ¿Pingüí? que todos me dejan en paz! Me no son las peores. ¿Qué me dices de Alaska? ¿Recuerdas Alaska? El frío te provocó dos. ¡Oye, Pingüí, espérame! ¡No entendería! Todas las noches a vestirse de etiqueta. ¡Hay un perro! ¡Lo único que nos faltaba! Perro, quítame de encima esta bola de pelusa, hotel de pulgas. Cálmate, mi amor, tu tensión arterial, cálmate, tranquilo, ya pasó. Oigan, muchachos, si no pueden convencer a Pingüi de que regrese a casa, yo lo haré. No te va a hacer caso, es como hablar con un iceberg. Pingüi, hoy dormirás conmigo. ¿No tenías un primo que se llamaba iceberg? Era iceberg, iceberg, iceberg. Olvídalo. ¿Sigues pensando que este es tu lugar? Claro, si alguien se atraviesa en mi camino, le daré algo de esto. ¿eh? Ay. Implorará misericordia. Oye, me encantan las peleas. Créeme, estarás mejor en tu casa. Regresa a tu hogar. Regresar a los icebergs y hielos eternos, olvídalo. Ya es hora de aullar. Tú ya estás harto y cansado. Ya, ya tuviste tu momento de vida salvaje. Pero yo voy a vivir, voy a buscar aventuras. Uh, uh, uh, uh. Ese sonido podría ser... ¿Hola? ¿Hay alguien más por aquí? Está aquí. ¡Pingüe! Hay acción, ¿eh? Cállate, tonto. Podré venir del frío, pero para la acción soy caliente. Hoy debo salvar a este tonto. Es hora de limpiar mi casa de ratones. De acuerdo, vamos. Vamos a cazar un poco. Pero encontré uno. Un extraño ratón blanco con negro. ¡Dejen paz a mi amigo! ¡Vaya con el ratón! ¡Muera el ratón! Bueno, creo que ya estuvo bien de aventuras. Ahora solo somos tú y yo, chiflada. Es injusto. Nueve vidas contra una. Debo traerla al agua. <risa> Ay, ¡Qué bien! Hoy es día de paga. estaba al borde creo que se le acabaron las vidas que le quedaban Abajo, roedor. ¿Qué? Tu fría y azul muerte. Gracias de todos modos, pero no estoy de humor para nadar a la luz de la luna. ¡Salta, ratoncillo! Mira, dejaste tu hogar y enloqueciste. Yo soy un perro doméstico y cometí el mismo error. Llevar una vida salvaje te ha hecho ver ratones por todos lados. ¿No te gustaría estar en tu casa cazando ratones de verdad? Estoy en mi casa Estás enferma Y no te quiero en mi casa Oye, esta gallina ¿Quieres pelear conmigo? ¿Qué? Te voy a sacar los ojos y darte unas bofetadas Ah, tú sigues De acuerdo, mañana en la noche, aquí Te patearé la cola, ¿Sí? estás acabada, gatubela. Yo me encargaré de ti pero primero... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Adiós, tonta! ¡Te estaré esperando mañana en la noche! Perro salvaje de verdad cuando necesito serlo. ¿Qué vas a hacer sin tu canasta? Oye, te estoy hablando. No sé. Tengo que buscar el modo de regresar a mi casa. Regresar con mi mami. La extraño. Oye, ¿qué es eso? ¿Por ahí? No veo nada. Que sí, te digo! ¡Allá abajo! Por todos los cielos tienes que moverte así. Tengo un estómago delicado, una ¡Es luchano! Ah, creí que estamos aquí. Estoy tratando de volver a casa. Finalmente entraste en razón, ¿eh? ¿Nunca te cortas las uñas de las patas? ¡Oh, ¡Qué delicadita! Parece que no me equivoqué del todo No tenías razón Pero no sé cómo regresar ¡Adiós, Luchano! Acuérdate de visitarme Iré para allá cuando emigres ¡Nos vemos! ¿Cómo te llamas, Napoleón? Luchano, eres el mejor pájaro del mundo y en estas cosas nunca me equivoco. ¡Aaah! Voy a extrañar a ese perrito. No vas a creer todas las que pasó. Fíjate que cuando llegó creía que era una bestia salvaje. ¿Sí? ¡Aaah! ¿Bestia salvaje? O sea, como yo. ¡Aaah! Me pasó de todo <risa> oh, No puedes saltar por esa barca Por favor, mamá, ya no soy un cachorro que no te vas a volver a escapar así. No, mamá. Y yo quiero que tú me prometas algo. Lo que quieras, cariño. Lo que quieras. Quiero que me digas Napoleón. A partir de hoy, eres mi Napoleón. Es un ratón, es un perro, ¡Que muera el perro!